Hola, buenos días, mi nombre es Flavio Masitas, eh, soy el ponente digamos de las 13.30 y lo que vamos a hablar es vídeo y audio en lo que es Wordpress y un poco del tema de lo que había yo señalado, cómo es la televisión y la radio 2.0. Vamos a ver si esto lo hago funcionar bien. Bueno. En el año 2010, Cisco, que es una empresa que fabrica equipos, lo que es eh, las cañerías de Internet, pues ya hacía un estimado, presentaba unos estimados, digamos, del de increíble tráfico que íbamos a tener entre los años 2010 y 2014, por todo lo que significa eh, el, el movimiento de vídeo a través de las tuberías de Internet. No, eh, Evidentemente lo remarcaba porque significa, digamos, un, un gran cambio. Este es un gráfico muy sencillo que les muestra cómo eh, está evolucionando, digamos, el consumo de vídeo y programas eh, en dispositivos conectados, digamos, la presencia de consumo de vídeo. Y un detalle muy interesante, porque les voy a hablar de 2.0. 2.0 no visto desde el punto de las redes sociales, sino 2.0 desde lo que significa realmente 2.0, evolución. Pero para hablar de evolución vamos a volver al pasado. La primera vez que se habló de televisión interactiva fue en los años 50. Eso es televisión interactiva. Se compraba un kit para un programa infantil, se ponía frente a la pantalla del televisor y, como ven, los niños estaban dibujando. Más detalles, el consumo de Hulu. También, digamos, cosas por el estilo. El ingreso a los dispositivos conectados, los eh, Apple TV, Google TV, Roku y otras cajas que también suelen denominarse set-top boxes. bueno. Un poco de lo que estaba hablando, ¿no? Eh, estamos hablando que el vídeo y el audio, por ende, también eh, están cogiendo una gran importancia en todo lo que es Internet. El vídeo lo podemos consumir por Google TV, por Apple TV, por los Smart TV, que actualmente están creciendo en número de consumo. En realidad, este año, 2012, es el año en el cual los Smart TV están suplantando en las tiendas y están por fin tomando una velocidad, digamos, de consumo similar a lo que es la compra de televisores tradicionales. Me van a disculpar algunas cosas, pero es que estoy un poco resfriado y yo no sé ya ni siquiera qué estoy diciendo. Bueno, eh, y que nos lleva a la presencia de internet, de vídeo, de audio, pues a un concepto muy interesante que se llama call cutters, es decir, gente que deja de tener, eh, por ejemplo, imagenio, gente que deja de contratar vía digital, y que en un principio la gente los llamaba, este es el que tiene el librito, ¿no? por decir, un disco duro eh, conectado a un reproductor multimedia, pues los discos duros conectados al reproductor multimedia han evolucionado y ahora la mayor parte de ellos tienen conexión a internet, puedes ver vídeos de YouTube, puedes ver eh, Motion y cosas por el estilo. ¿no? Eh, ese es el concepto, digamos, la gente en este entorno de crisis prefiere ahorrar dinero y estar pagando pues, 80, 100 euros con telefónica por imagenio y el ADSL y las llamadas, pues puede estar pagando 40 con cualquier operador, descargar contenidos o utilizar un dispositivo conectado al router por cable o por wifi y ver otro tipo de contenidos. TV y radio 2.0, ¿es el uso de las redes sociales? No, es la evolución es la evolución. Es evolución en la forma de consumo, en los espacios en los cuales consumimos, en los tiempos en los cuales consumimos la televisión y el audio, y evidentemente los dispositivos. O sea, yo ya no veo televisión solamente en el televisor de toda la vida, lo veo en un SPAR TV, lo veo en una tablet, lo veo en un ordenador, lo veo en un iPhone, y lo puedo ver no solamente en el salón de la casa, sino que lo puedo ver en cualquier otro lado. ¿Y a qué viene WordPress? Pues... Yo creo que hay dos, dos formas de verlo esto. Eh, se puede construir televisión, se puede construir radio a la manera del broadcaster tradicional, es decir, la gran empresa que invierte, digamos, una gran cantidad de dinero eh, creando, digamos, un sistema de gestión de datos, de archivos basados en tecnología de información, digamos, con servidores contratados a todos lados, pero también… Creo que esa es una de las gran ventajas, digamos, de, de descubrir que Wordpress, más que un gestor de blogs, es un gestor de contenidos, y ahora un gestor de contenidos como objetos, digamos, vídeo, audio, que, que cualquiera de nosotros puede ser un broadcaster. Un pequeño broadcaster, sí, pero un broadcaster, ¿no? Entonces, mmm, tiene un potencial, tiene un potencial como medio. La gran pregunta, si yo voy a utilizar Wordpress, eh, gestor de contenidos, eh, ¿Cómo lo puedo utilizar? Pues ¿Lo puedo utilizar como protagonista del contenido, del audio, del vídeo de mi site? ¿O lo puedo utilizar simplemente como un complemento? Es decir, ya aquí decide, digamos, el desarrollador cómo quiere incorporar, digamos, un poco la lógica, digamos, del consumo de sus usuarios y lo que quiere proyectar los usuarios. Vamos primero por el tema de vídeo Video, televisión 2.0. Si hablamos de vídeo tenemos que hablar de codex. Tenemos el tradicional Flash, tenemos H264, son múltiples formas, Teora, WebM. Y, eh, por supuesto, si sí, tenemos codecs, también tenemos Players. Eh, ¿Podemos incorporar el vídeo en una web, en un WordPress, eh, copiando y pegando código? Sí. Podemos modificar el código para ajustar la, el visor digamos, a la página también. Pero también tenemos eh, plugins que pueden gestionar. Esto nació como un como un visor, como un player, JW Player, es de, de Holanda, creo. Eh, me acuerdo que en el año 2005, no, 2006, 2007, digamos, era una cosa muy sencillita y de repente ha evolucionado y, y es un muy buen, un muy usado, digamos, reproductor. Tiene un plugin desarrollado para WordPress. Eh, ¿A qué nos llevan los, los, perdonen, los, los players? a que alrededor de los mismos, así como han visto que, que ha evolucionado de un simple reproductor en Flash, digamos, a un gestor, a un plugin de, de, de reproductor modificable, pues hay otras empresas, digamos, o desarrolladores que han desarrollado eh, plugins dentro de la línea Free of Premium y también, digamos, alrededor de esto, pues, del tema están los CDN, digamos, y eh, empresas digamos, que, que han creado una serie de servicios, algunos un poco más sofisticados, otros un poco más sencillos, para que nosotros, los usuarios finales, podamos incorporar los contenidos de vídeo dentro de nuestros, nuestras páginas WordPress. Lo, bueno, ahí lo he mencionado, ¿no? eh, los proyectos han evolucionado. Y un detalle muy interesante, digamos, hemos cambiado de un entorno en el cual casi todos eran en Flash, pues a, a, a este entorno en el cual consumimos en tablets, consumimos en smartphones y, evidentemente, el HTML5 importa muchísimo. Plugins y plantillas para un rápido desarrollo. Si yo tengo montado un site en WordPress, por ejemplo, puedo montar este plugin nuevamente, el JW Player. Puedo, digamos, eh, también montar, digamos, el Blueberry, digamos, que es un gestor de podcast. Podcast en vídeo y también podcast en audio. ¿no? Conectarme con, con servicios como iTunes, por ejemplo, el Blueberry me permite mucho eso. Gestionar, digamos, todas estas cosas. Pantalla de configuración. Bueno, hay otros plugins. Por ejemplo, si nosotros tenemos alojados nuestros vídeos en YouTube, TubePress nos permite incorporarlos. Y también hay otros, otra serie, digamos, de, de plugins que nos permite gestionar contenidos que tengamos en Vimeo no? Vimeo y otros espacios digamos, de alojamiento de, de videos es muy interesante porque además lo vamos a volver a tocar en el tema de Radio 2.0 Blueberry a mí me gusta mucho digamos, como gestor de podcast ¿lo han visto? tiene una pantalla digamos, bueno, una, una opción que permite gestionar todo lo que es la conexión con iTunes y cosas por el estilo evidentemente estamos hablando de WordPress no podemos eh, olvidar a, a WordPress.com ellos tienen para, tanto para los, que, los websites que estén alojados en Wordpress.com como para los que estén, digamos, independientes, es decir, que hemos descargado y hemos instalado un servidor, un servicio basado en Wordpress.com, digamos, de pago, de, de gestión, digamos, de un reproductor y, y un alojamiento, digamos, de pago de, de vídeos. <coughs> temas, plantillas. Hasta el año pasado, hace dos años, los temas salían de a pocos, pero de repente... Los últimos dos años eh, eh, no solamente tenemos temas más especializados, menos parecidos entre sí, sino que además tenemos eh, temas que, eh, generales que, o generalistas que nos permiten gestionar el vídeo. ¿no? Por ejemplo, estos dos son temas que han salido del último año. Esto me gusta mucho, el El anterior también es muy bueno, este eh, Live El de arriba, Footage, y este es un tema gratuito. Hay temas gratuitos de vídeo. Antes, hace tres, cuatro años no solía verlos mucho, pero por ejemplo, Automática ha lanzado este tema, Sundance Demo. Bueno, algunos ejemplos. El conocido emprendedor Jason Calacanis eh, tiene, entre las cosas que él ha lanzado, pues un sitio que es This Weekend, eh, hace streaming, streaming, tiene unos plugins que permite, digamos, mostrar la parrilla de los programas que se van a emitir, los eventos, y tiene galerías, digamos, de eh, los streamings que ha realizado antes. ¿no? Es prácticamente una cadena de televisión llevada a cabo sobre, eh, sobre WordPress. Esto también es interesante aunque no es propiamente lo que es WordPress. Eh, hablo, digamos, del flujo de trabajo. Un ejemplo, de flujo de trabajo de un proyecto que, que habíamos montado, es de, va desde la captura eh, Cómo conectar el streaming, digamos, si hay alguna pasarela de pago para algún evento o alguna cosa varia, digamos, porque el cliente lo pedía, y eh, incluso en esa oportunidad también se consideró un tema de radio online. Como ven, todo es articulable, esto es como un, un mecano. Vamos a hablar de radio online, no está al 100%, pero, por ejemplo, tenemos fotos, digamos, de los programas, hemos desarrollado una columna de los editoriales, ya hemos decidido que cada semana el editorial va a ir a cargo de una persona, de un programa distinto. Eh, eso un poco para que sea la pluralidad, ¿no? Que es, en esta nueva etapa estamos abordando el tema de la pluralidad dentro de la radio. Eh, también tiene una opción de streaming. Estamos cambiando el servidor de streaming, habíamos estado en una prueba. Nos quedan menos de 10 minutos. Y eh, en resumen... Pues, el escenario en el consumo de datos en Internet está cambiando, eso es evidente, ustedes lo ven todos los días, si ustedes van a la tienda de corte inglés, electrónica, ¿qué televisor es el protagonista? El Smart TV, sea LG, sea Samsung, sea Sony, ese es el protagonista hoy en día. ¿Ustedes pueden llegar a ellos? Bueno, hay un filtro, que son los software de Smart TV y las aplicaciones, pero, digamos, ustedes pueden llegar a un consumidor a través de, de estas cajas pequeñitas, digamos, que son Apple TV, que son eh, los reproductores multimedia conectados a internet. WordPress es un CMS potente, ha demostrado que permite integrar vídeo y audio, y, digamos, yo estoy convencido de que saldrán cosas interesantes, programas interesantes en vídeo, de audio, montándose en WordPress. Nuevamente, la radio y la televisión 2.0 no son YouTube, o bueno, YouTube sí, pero en todo caso no son LinkedIn, no son Facebook, no son Twitter. Eh, la radio 2.0 es el cambio, es la evolución. Y yo, más que pensar en un gomiso o esas cosas, yo me, me enfocaría más en, en colocar unos buenos metatags en los contenidos que yo ponga en la web que, que pensar en, en los botoncitos esto de redes sociales, que algún día acabarán. Finalmente, pensemos en el usuario final. Discutía con una persona invidente la semana pasada, digamos, cuán importante era tener un reproductor, no en flash, que a él le causa problemas, sino HTML5. Eso es muy importante. Y sobre todo, digamos, un reproductor que se pueda ver en, todo, en la mayor parte, digamos, de, de dispositivos. ¿no? Ya hablo de tablets y smartphones. y eso.